Hola, en este video voy a explicar cómo hacer la certificación de la guía de despacho Para esto necesitamos, recuerden, el set de pruebas que tenemos acá Que tiene que ver con las guías Que preparamos anteriormente Entonces nos dirigimos a set de pruebas Y acá colocamos nuestro set de guías Los folio a usar, esto es en el caso que los folios que estén usando no partan en el 1. Por ejemplo, los folios de tipo 52, si partieran, por ejemplo, el primero disponible, el 7, se coloca de esa forma. Pueden colocar el 1 como primer folio o simplemente no colocar nada, ya que si no colocan nada, por defecto el sistema asume que el primer folio es el 1. Entonces, con eso, damos clic en Siguiente. Luego colocamos el root de la empresa, emisora, el root de nuestro receptor. Con eso vamos a ver que ya tenemos acá preparados los datos del de set de la guía. Y debemos colocar los folios. Entonces vamos a buscar los folios. Colocamos la firma electrónica. Con la contraseña de la firma. Y en la fecha de resolución colocamos... La fecha de resolución de certificación, que en este caso esta empresa es 3 de octubre y el número de solución siempre es 0. Entonces ahí tenemos todos los datos necesarios para generar la guía. Entonces simplemente hacemos clic en generar XML. En este caso eh, me está indicando que hubo un problema con la firma. Es muy probable que sea algún error de contraseña. Lo vamos a volver a hacer. si sí. esta vez está correcto efectivamente era un problema con la contraseña de la firma entonces obviamente coloque en la contraseña correcta ahí vemos que se generó eh, un archivo comprimido igual que en el caso de las compras y en cualquier caso de los otros documentos vamos a xml dejamos nuestro archivo acá lo extraemos y este envío DTE, recuerden cambiar el nombre para saber que son las guías. ¿Ya? borrar el zip y ahí tenemos nuestro archivo de guías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Subir las guías a impuestos internos. Entonces, para eso nos dirigimos a la página web de impuestos internos, a factura electrónica, certificación y prueba, enviar DTE. Y aquí colocamos el archivo de las guías colocamos además el root de la empresa y enviamos con eso obtenemos el track id, el cual colocamos en nuestro archivo de envíos Entonces acá en los envíos, en las guías, pegamos nuestro track id ¿Qué debemos hacer ahora eh, verificar este libro de guías, el envío y después verificar que haya aceptado como set de prueba Entonces para eso vamos a la página de impuestos internos, vamos a consultar estado pegamos el track ID colocamos el root de la empresa y hacemos clic en enviar esto nos muestra que tenemos eh, de los tipos de documentos 52, informamos 3 y fueron aceptados 3, o sea está todo aceptado ahora lo que debemos hacer es eh, declarar el avance, entonces nuevamente tomamos el root de la empresa Vamos al ambiente de certificación, declarar avance, root, de, root de la empresa. Y acá colocamos el track ID de la Kias. Acá, entonces esto es 16-11-2016. Y colocamos confirmar revisión. Eso va nuevamente a llevar eh, el set de guía de despacho a revisión por parte del puesto externo Y ellos van a verificar que lo que le mandamos corresponda con el set de pruebas que ellos nos entregaron Mientras se hace la verificación, lo que debemos hacer ahora es preparar el libro de guías ¿ya? Para eso, vamos a dirigir a las eh, utilidades Y dentro de las utilidades tenemos la opción de generar el XML del libro de guías Acá también llegamos a través de la página de certificación, o sea, si nos vamos a certificación, etapa 1, libro de guías, este botón nos lleva a la misma página. Bien. ¿Qué tenemos que colocar acá? Bueno, el root de la empresa, el periodo tributario, la fecha de la resolución, que es 3 de octubre el número es cero, siempre cero en certificación el tipo de libro que en certificación es especial el tipo de envío siempre es total y el folio en notificación es importante que si por cualquier motivo el libro le sale rechazado y van a enviar un nuevo libro el folio lo tiene que ir incrementando o sea, el primer envío 1, segundo libro, envío 2, etc y necesitamos el archivo del detalle entonces vamos a descargar este archivo que está acá y lo vamos a completar con los datos de la guía de despacho primero lo vamos a descargar entonces guarda el enlace como y lo descargamos lo tenemos las descargas y lo vamos a mover al set este archivo debemos completarlo con los datos del XL que acabamos de generar ya que de ahí vamos a sacar los valores netos que deben ir al igual que el libro de compra que explicamos en otro video estos archivos son estándares y son iguales para todos los casos porque un puesto interno no ha cambiado los casos que estamos generando. Que si sí debemos cambiar el folio. Nosotros en este caso informamos el folio 1, 2 y 3. ¿Ya? El, la otra columna, esa deben quedar igual. La fecha del documento debemos colocar la fecha de cuando lo estamos generando. Ojo con la fecha, ya que dependiendo del programa que estén usando, eh, podría cambiarle el formato. El formato tiene que ser así, año, mes y día. ¿Ya? Y luego debemos colocar el root de la empresa, en el primer caso es el root de nuestra empresa, ya porque es una eh, si ustedes revisan la guía, es una guía de traslado interno, de hecho está especificado en el tipo de operación, y en otros dos casos vamos a especificar el root del receptor que colocamos entonces hacemos esos cambios y acá colocamos el root de nuestra empresa Nos va a saltar los montos y debemos colocar también la, eh, el folio de una factura junto con la fecha de una factura. Esta factura, el servicio de punto interno, por suerte, por suerte, no la chequea, pero se supone que es la factura que está facturando esta guía de despacho. ¿ya? Y nos faltarían estos dos montos netos. Estos dos montos netos los vamos a sacar del XML. ¿ya? Entonces, volvemos a nuestro XML. Y el XML es la guía. Buscamos acá. El monto neto ya, Ahí tenemos un monto neto que es cero. El siguiente monto neto es ese Se lo pegamos ahí Y el siguiente monto neto es ese ya, Hay dos montonetos solamente dentro del documento Que corresponden con los montos que hay que informar acá De todas maneras lo pueden verificar fácil porque eh, Acá están los tres documentos Acá está el documento 1, el documento 2 es este, que tiene el montoneto. Son los 493, 632 Están ahí el segundo documento es este, donde ahí están los montos netos 418, 388, que es lo que está ahí ya. Una vez que tenemos el archivo listo, lo guardamos Lo cerramos y tomamos este archivo y lo cargamos como el archivo del detalle ¿Bien? luego colocamos la firma electrónica colocamos la contraseña de la firma y generamos el archivo si nos vamos a la descarga ahora vamos a ver que tenemos el libro de guía entonces volvemos a nuestra carpeta XML pasamos el libro lo descomprimimos y ahí tenemos nuestro libro de guía ya listo para enviar impuestos a install. Entonces, para enviarlo ahora, simplemente vamos a Enviar libro electrónico Colocamos el root de la empresa y cargamos el libro Copiamos el track ID, lo pegamos donde corresponde en nuestro archivo de envíos y con eso tenemos el libro enviado ¿ya? lo que vamos a hacer mientras tanto, esperamos que se verifique ese envío es ver la declaración eh, de avance para poder ver el estado de si el libro fue aceptado, Perdón, el, el XML de guía fue o no aceptado entonces simplemente colocamos el root de la empresa informar avance y ahí podemos ver que el set de guía de despacho está revisado conforme ¿ya? entonces ahora tenemos que subir el libro de guías perdón, declarar el avance del libro de guías para eso primero vamos a verificar su estado entonces vamos a ambientes de certificación y pruebas, a consultar el estado del envío colocamos el de la empresa y copiamos el envío que ya debería estar procesado entonces, libro de guías y hacemos clic en enviar para consultar su estado de envío ahí podemos ver que el libro de la guía está aceptado y cuadrado. Por lo tanto, ahora que ya sabemos que el envío fue aceptado, declaramos el avance con este track ID. Entonces, volvemos a factura electrónica, ambiente de certificación y prueba, declarar avance, colocamos el root de la empresa, tomamos el track ID del libro de guías y lo colocamos donde corresponde, libro de guías, y colocamos la fecha, 16 del 11 de 2016. Con eso ahora el libro está en revisión. Entonces, mientras esperamos la revisión de la declaración de avance de esto, lo que vamos a hacer ahora es la última parte que tiene que ver con, lo, con el XML que es generar ahora los PDF. ¿ya? Específicamente los PDF de la guía. Para eso vamos a ocupar el archivo XML. Entonces, nuevamente nos vamos a libret Vamos a certificación. La etapa 4 que la demuestra de impresa. Vamos a generar la muestra de impresa. ¿ya? Acá que debemos hacer colocar el xml de la guía que generamos si quisiéramos colocar algún logo o si la empresa tuviese un logo cargado aparecería debemos seleccionar la copia cedible y deben seleccionar con copia cedible en pdf separado ya que lo, cada copia se sube de manera independiente y puesto interno. y eso es todo entonces hacemos clic en generar documento en pdf dependiendo de la cantidad de, cantidad de documentos que tenga el archivo xml esta operación se puede demorar un poco más o un poco menos Entonces ahí los tenemos listos y aquí ya están los archivos con los PDF entonces vamos a nuestra carpeta de PDF extraemos los archivos ponemos el nombre para saber qué cosas son y ahí tenemos los PDF con nuestra eh, guía de despacho ya. un detalle, la primera guía de despacho que trae copia cedible, esta es por traslado interno y esta tiene una copia cedible los traslados internos no tienen copia salibre pero el sistema igual la, igual la generó ya que la pedimos, entonces sí, simplemente la borramos porque no la vamos a utilizar si sí, nos quedamos con el resto de las copias entonces nos quedamos sí, con la copia tributaria de la guía de despacho ahí podemos ver la guía de despacho ahí está y esa es la copia tributaria Y se fijan en el traslado interno por lo tanto el costo es cero. bueno y ahí tenemos los pdf de las guías listos para subirlos cuando lleguemos a la etapa 4 entonces ahora lo que vamos a hacer es lo último es chequear eh, la declaración de avance que hicimos del libro de guías para verificar que está ok y si estando ok eso terminamos con las guías. Entonces volvemos a servicio de puesto interno, vamos a declarar avance, colocamos el root de la empresa, informar avance, y ahí podemos ver que eh, el libro de guía está realizado conforme. Entonces con eso terminamos. Eh, los pasos necesarios para certificar la guía ¿qué hicimos? generamos el XML de la guía generamos el XML del libro de la guía y generamos los PDF de esa guía de despacho con eso tenemos completada la parte de guía de despacho lo único que nos faltaría ahora sería subir los PDF en la etapa 4 que lo vamos a explicar cuando lleguemos a dicha etapa muchas gracias